Hola. La cosa extendida. Este es un experimento performático. Eh, otra manera de leer. Siempre si una persona a veces es un poco tímida. Es raro hablar a, al aire. Pero para una persona tímida es bueno hablar a través de otra persona. La cosa extendida ahora está poseída por Cristóbal. Eh, que diseñó la cosa extendida y consiste, ¿no es cierto?, en dos eh, órganos, varios órganos. Eh, la cosa extendida habla por dos partes. Vamos a, miremos a la cámara, sí. La cosa extendida habla por dos partes. Hola, yo soy el culo, hablo por el culo y, eh, y la boca. Lo que, lo que busca la cosa extendida es hablar... Eh, a partir de algo que es difícil de ver, que es un cuerpo por dentro. Un colon no es, no es agradable. Y eh, hablar desde un lugar que no se ve tanto. ya o que muchas veces pasamos por alto, que es el río Mapocho en Santiago. Esto, esto que estoy viendo, mostrando acá, es una reconstrucción digital de una parte del río Mapocho que queda en la comuna de Vitacura. Vitacura es eso que queda allá. Allá atrás, donde están esos árboles. ¿Lo ven? Eso va a ser Pero esto va a ser una forma de leer algunas cosas y compartir eh, algunos textos eh, y ensayos. Y vamos a partir, por. Eh, hay una cosa muy curiosa acá, pero que estoy en muchas partes al mismo tiempo, eh, yo controlo esto con mis brazos, eh, con mi cuerpo, pero vamos a partir con un texto de Nona Fernández. Y el movimiento que van a ver no es el movimiento que es en realidad, es el movimiento de yo tomando un libro. Vamos a partir entonces con este texto de Nona Fernández eh, Silanes, que se llama Mapocho, de la novela Mapocho. Y vamos a partir, para no eh, invitarles también a leer ese libro después, por la introducción a ese libro, a la relectura de ese libro. Y esta introducción se llama, un nombre muy elocuente, ¿no? Eh, hechizo de mierda. Un espejo que absorbe un cuerpo que absorbe una ciudad. Watermark de Joseph Brodsky. El agua es la cara del tiempo. Asomados a la orilla de un lago, afirmados de la baranda de un barco o de un, del puente que cruza algún río, miramos hacia abajo y el agua, con sus pliegues, arrugas y remolinos, nos devuelve un hermoso un reflejo borroso, la sombra, el revés, y el izquierdo de un pedazo de tiempo. Nuestro tiempo. Hace 18 años, encerrada en un piso de Barcelona, que hizo las veces de puente, de baranda, de mirador, me asomé a la distancia a mirar las aguas del Mapocho. Eran sucias, malolientes y llevaban el peso de una fotografía que había visto hace muy poco y que daba vueltas en mi cabeza. En ella tres cadáveres se encontraban tirados a la orilla del río. El escenario era un sector céntrico, muy familiar, lo que volvía la foto aún más inquietante, como si esos tres cuerpos hubiesen estado en el patio de mi propia casa. Cuerpos que habían sido cribillados y que ahora se encontraban ahí, en el corazón de Santiago de Chile, a plena luz del día, junto a un par de neumáticos viejos y a la basura que se acumulaba y se sigue acumulando. La huella de un tiempo oscuro que se reflejaba en las aguas sucias me invitaba a escribir. La fotografía era de septiembre de 1973. Estamos hechos, estamos hechos de agua. El 60% de nuestro cuerpo es puro líquido. Quizá por eso, cuando miramos un paisaje acuático, reconocemos el elemento básico de nuestra composición en plena libertad y un sentimiento indescriptible se activa en nosotros. Nos vemos azotando las rocas en la playa, orabando los diques de contención, circulando tranquilos por el cauce de un río o de un arroyo, titilando al sol en la calma de una laguna. Y es que, como respuesta y regalo a esa mirada que damos, el agua siempre nos devuelve su mejor autorretrato. ¿Pero qué autorretrato nos devuelve el Mapocho? Quise seguir la hebra de esos tres momentos y me encontré con muchos otros. Cuerpos que se fueron por el río desde la fundación de Santiago en adelante. Ahí donde la historia tenía un registro. Siempre hubo un muerto abandonado en las aguas del Mapocho. Esos cuerpos que vi retratados eran reflejo de otros. Que a la vez lo eran de otros anteriores. Que a la vez lo eran de otros aún más anteriores. En un círculo de agua, tiempo y muerte. Que parecía no tener fin descubrí un río que por vocación mostraba desde el origen un retrato doloroso lo peor de nosotros mismos y lo, mejor, y lo peor de un tiempo sin tiempo que circula enmarañado reciclándose en sí mismo como lo hace el agua en su camino vital escurriéndose de la cordillera al mar solidificándose como nieve derritiéndose y fluyendo en el río que se evapora, que se vuelve nube, lluvia, nieve y otra vez río y otra vez mar esos muertos estaban ahí Entrampados en el Mapocho, desde hace siglos por obra de un hechizo antiguo, el hechizo de la historia, nuestra historia. Creo que los recuerdos nos dan lucidez. Ese montón de reflejos que guardamos en el hipotálamo nos sugieren una remota idea de lo que somos. Yo, como la cosa extendida, no, tengo no carezco de hipotálamo. Nos miramos en ellos como quien se mira en el espejo del agua, y la cara del tiempo y la nuestra se asoman como una respuesta a esa pregunta que nos ronda desde el inicio. Qué mierda somos? Raro que lo pregunto un colon, ¿no? Si nos miramos en la memoria del Mapocho, veremos basura y mugre, cuerpos sin vida. Pedazos de un relato cíclico que parece decirnos que todo es como siempre y que vagamos condenados de un siempre a otro siempre. Creo que escribí ese libro intentando romper ese hechizo, recogiendo toda la mugre que encontré en el río, atendiéndola como se atiende a un llamado auxilio. Y es que el Mapocho está ahí. Siempre lo he estado, fluyendo en el patio de nuestra casa, morocho, mugriento y hediondo, intentando recordar algo nuestro que no sabemos o no queremos saber. Sobre ese algo quise escribir. Anoche repasaba este texto y se cruzó en la pantalla del computador la noticia de un comunero mapuche asesinado en el sur de Chile por carabineros que ocultan evidencia. Que ocultaron pruebas, que ocultaron información. Mintieron una y otra vez en un ejercicio conocido y agotador. En un video filtrado del registro de uno de esos carabineros, que por ley deben grabar todos sus operativos, puede ver imágenes del joven cuerpo baleado, manipulado y trasladado en la maleta de un auto policial. Y como en un déjà vu, se me asomaron a la cabeza las fotografías del 73 y todos los cadáveres que hemos ido a lanzar al río, como quien lanza un desperdicio al tacho de la basura. Hace 18 años escribí gran parte de este libro en un piso de Barcelona, ahora estoy otra vez aquí, Sentada, igual que entonces, frente al teclado, mirando por la ventana un paisaje que podría ser el mismo. Pensando en Chile a la distancia. evocando muertos y mentiras antiguas y nuevas. Tratando de desentrañar una vez más el secreto para romper el hechizo. Y me pregunto si de verdad han pasado 18 años o si nunca me moví de aquí. Todo parece igual. El tiempo avanza hacia atrás. Es una maraña de reflejos y afluentes torrentosos que nos empuja, nos retrata y nos entrampa. Quizá este lugar y todos los que he habitado desde siempre son solo un espejismo del Mapocho. Probablemente nunca he salido de ahí. Leo los textos que escribí hace tanto para esta primera novela y, así como la Rusia se mira a sí misma desde un puente del río, así miro la distancia a esa joven que se lanzó a esta acuática aventura. Le debo tanto y a la vez, tanto nos distancia. La observo paseando por estas calles ajenas y familiares, con un embarazo de varios meses a cuesta, intentando encajar las imágenes que le rondan para sentarse a escribir en un piso tan parecido a este. Tardes enteras la veo allá abajo, en un café de la plaza, con una libreta llena de recortes y anotaciones. Ella no sabe que estoy aquí Ignora mi fantasmal presencia espiándola desde el futuro. Está Deadman de Jim Jarmus con ese muerto perdido en algún rincón del oeste americano, guiado por un piel roja que dice llamarse William Blake. Está underground de Mir Costurica, con toda esa gente gritona hablando, habitando un país festivo y colorinche que se desarma y termina partido por la mitad. Está María Luisa Donbal y está amortajada vivencia es del ataúd de la lucidez de la muerte. Está justo Abel Rosales y sus crónicas santiaguinas. Y por supuesto Sonia Montesino y esa cartografía del alma chilena que es su madre es Iguachos. Supongo que está Rulfo, supongo que está Lemebel, supongo que está Droguete y los 60 muertos en la escalera. No estaba Gonzalo Millán con la ciudad, aún no lo había leído. Tampoco Guadalupe Santa Cruz con su ojo líquido, aún no lo había escrito. Pero podrían haber estado. De lo que sí estoy segura... Es que en el cuerpo y la mente de esa mujer que espío desde mi ventana ya se encuentra esa incomodidad, ese malestar que aún conservo y que es el combustible que ayuda a encender la escritura. Repasamos el libro para esta edición definitiva respetando a esa joven, solo puliendo detalles de estilo sin tanguir su escrito, su espíritu ni su desbocada lógica. Quisimos hacerlo así porque esa mujer que escribió esta novela no lo sabía, pero si hay un texto que es el origen de todo, mi propio ombligo. El río en el que puedo observarme y encontrar lo peor y lo mejor de mí. Un reflejo de mi rostro y de mi tiempo. Respetamos por sobre todo esa rabia antigua que se lee y que espero nunca se pierda. Que mute, que se recicle como el agua, se renueve, pero nunca se pierda. Que mute, se recicle como el agua, pero nunca se pierda. Hoy la leo a la distancia y la vuelvo a lanzar al río con la esperanza de que viaje el futuro. Quizás entonces alguien la rescate y sirva para hacer una fotografía un libro, un poema, una pancarta, un discurso, un desmadre colosal que por fin he echa abajo todos los diques de contención. Intuyo que en esa rabia está la clave para que un día no nos despertemos sintiendo que nos han vivido, que nos han tramado la historia. Dejo mi rabia flotando en las sucias aguas del Mapocho como una ofrenda. El antídoto que nos ayuda a romper, de una vez y para siempre, el hechizo de mierda. Me van a perdonar, pero cuando pasan con cosas con estas performances, como que a alguien le dicen que uno está ocupado y te llaman por teléfono, naturalmente no lo pueden ver, porque eso sucede en el mundo real, y no aquí, en el Mapocho, en el Mapocho virtual. Hay cosas que suceden en este mundo que no tienen que ver con las leyes de la realidad, porque este es un ambiente virtual, es un paisaje, eh, y porque también es un experimento y hay cosas que todavía no sabemos hacer muy bien. Estamos muy contentos, por ejemplo, en la cosa extendida, de que ahora podemos hablar en vivo. Poco a poco nos vamos volviendo un poco más corpóreos. onda abóldemos. Estoy contento de que yo, como culo que te mira y habla, tiene una tela. Me da un poco de lástima que la tela está un poco rota. Estoy contento de aprender a moverme nuevamente, poder tener una conversación circular, en la cual está involucrada, o se tratan de encontrar, como pueden ver ahora, la boca y el culo, que por fin se encuentran, como pueden ver aquí. Ahora les voy a leer otras cosas, mientras me acerco un poco más. Ahí está mejor, ¿no? Sí. Les voy a leer otras cosas eh, que tienen que ver con esto, y voy a partir por contarles y leerles un, un viejo spam. Un spam que creo que tiene que ver con ese hechizo de mierda y que tiene que ver con puentes. Es un spam que me llegó a Cristóbal, le llegó a Cristóbal, que está acá en la Cosa Extendida, le llegó el 19 de marzo del año 2015, y que en algún, minuto, en algún minuto percibí que era importante para la cosa extendida. Era un spam que tenía que ver con no poder reconocer algo y claramente tenía que ver con el hechizo de mierda al cual refiere eh, Nona. 19 de marzo del 2015, 7.21 PM. Me llegó esto. No anden por el puente de la dehesa, ni hoy ni mañana. Los pacos mataron a un cabro inocente, así que la pobla está dejando la embarrada. Y mañana funerales. Así que por lo menos por un par de días, no anden por ahí. De hecho, el preescolar del Tabancura, Cordillera y Winganal, que queda ahí al frente del líder, no tienen clases, porque no se sabe qué puede pasar. Vale, ay Dios mío, ¿no? No se sabe qué puede pasar. Me contaron que están poniendo miguelitos ahí también para robar autos y asaltar. Aquí el relato. Para que tengan mucho cuidado. Hoy mejor no andar por la costanera norte con Puente Nuevo en la noche, ya que es el funeral del tipo que mataron en la población la ermita. Esto le pasó a una mamá del colegio. Otro discurso más. Hola, quería pedirles que tengan mucho cuidado. Ayer a las 23.30 pm de la noche iba con una amiga de vuelta a una comida y a la salida de la costanera norte hacia el puente nuevo. Había una barricada y ocho tipos nos apedrearon el auto con bloques de cemento, miguelitos y fuego en el camino. Lo único que tenía fue acelerar lo más que pude en curva y logré pasar todos los obstáculos, capear siete piedras grandes, ocho tipos enajinados y salir sin consecuencias físicas de ningún tipo. El auto quedó destrozado. No anden por esa zona. Usen Santa Teresita para subir. Están muy violentos y no han a nada ni nadie. Fue un susto horrible. Ojalá que nadie más pase por eso. Es verdad. Hoy día yo ya supe de dos casos de mamás del colegio que anoche pasaron por ahí y les atacaron los autos con piedras y extintores. ¿A dónde? Pregunta Andrea. Al final del winganal, contestan. Chu. Ya vi la nube. 20 de marzo del mismo año 2015 hoy alrededor de las 14 horas empieza a salir la población de la ermita hacia el cementerio metropolitano el funeral del joven que mataron en la redada antinarcos bajarán por Costanera Norte ¡ojo en esos horarios y rutas! puta, los incendios no son naturales y aunque haya mucho calor no se dan solos o sea, hay muchos sacos hueá en el país haciendo estupideces ¡qué rabia! Esa gente. Este WhatsApp fue, y ahora va a hablar la voz, este, la, la boca, la boca que tiene algo de perrape, ¿no? Este WhatsApp era una noticia falsa. Ninguna de estas cosas nunca pasaron. Nunca se incendió la dehesa, nunca pedrearon autos, nunca hubo nadie que le pescaran con extintores. Pero lo más notable de ese texto es que nunca nadie dice, se refiere a las personas que hacían esto como seres humanos, enajenados eh, gente, esta gente, eh, cosas eh, por el estilo. Tal vez porque en Chile parte del hechizo de mierda es que no sabemos lidiar con lo que... O sea, tenemos una facilidad muy grande por ocultar. Y no hemos podido definir simbólicamente, tal vez por todos los errores que hemos pasado, cuáles son las imágenes del horror. Cuál es un imaginario simbólico del horror que nos permita trabajar con él. Supongo que lo que veían estas personas... Tal vez era algo como esto. Pienso que la cosa extendida fue algo que nació de algún momento cuando chico, cuando tenía sueños de el... Soñaba que en las profundidades del metro vivía gente desollada. Y que si bien estaba desollada, seguía viva. Voy a hacer un ajuste de mi corporalidad, que se anduvo enredando un poquito. Ah, ya. Mucho mejor. Mejor, ¿no? Sí. Mucho mejor. ¿Qué tal los pulmones? ¿Los puedes mover? Bien. ¿Qué es lo que hay detrás de la muralla? De Esta muralla de sol en la oscuridad. Ah, ahí hay un pequeño Cristóbal. Saludo a Cristóbal. No me puedo mover porque no tengo conectados los pies. Y esos pulmones, bueno, son parte de la copresencia, ¿no? Estoy acá, hola, pero también estoy allá. Algo así como que esto es mi WhatsApp. Eso otro es otro, es la plataforma educacional en la cual hago clases y los distintos chats y grupos de amigos, donde tienen distintas personalidades y temas que tienen que ver con la copresencia. De hecho estoy con dos teclados, lo cual es un poco difícil. Pero volvamos contigo, cositas extendida. Es lindo saber aprender a manejarse distinto y dislocar por un ratito dónde quedan los brazos, y que el brazo mueva la, el, la trompa y que el, el otro brazo y la pierna mueva el Voy a pasar a leerles ahora otro texto eh, pequeño que tiene que ver, intuyo, con precariedad laboral. Esto es algo que nos pasa mucho como artistas, ¿no? Pero me encantaría saber si es que pasa en otros países. Esto que pasa... Muchos artistas, tiene que ver con el problema de la concursabilidad. Y este texto pequeño se llama El no poder y la concursabilidad. Y dice así. cuando concursables son muchas cosas, una oportunidad para hacer algo, un reconocimiento, y también, como es evidente en la post-pandemia, una elocuente forma de flojera de expresión, de flojera institucional. Avisamos a la comunidad artística precarizada que, ya que no tenemos idea, pero si hay algo de dinero, el día 18 del presente mes vamos a repartir sacos, sacos de dinero a quienes tengan las bien mejores ideas de qué hacer con ese dinero de acuerdo al criterio de un jurado de artistas igualmente precarizados, pero que, luego de tantos años, tampoco tienen tantas ideas. ¿Por qué no pueden buscar artistas y articular muestras desde la proposición de proyectos, valga la redundancia, propositivos? Es triste que el principal modo de participación cultural del Estado y muchas fundaciones sea repartir plata a cambio de ideas. Es decir, repartir algo que cuesta a cambio de algo que vale. Es poco creativo y de hecho contraproducente. Desarrollar un proyecto de largo horizonte, como por definición debe ser cualquier que hacer cultural, es algo tortuoso cuando, funcionalmente hablando, el horizonte de este leviatancito dueño es de uno o dos años plazo vas recién partiendo tu camino a casa en bicicleta cuando te tocó la luz roja. Repetido una y otra vez durante años, el trabajo se convierte inesperadamente en un martirio de idólatra, Dolor testimonial cuya principal virtud es dar testimonio del dolor. Esta cultura de la concursabilidad, prima de la subsidiariedad, está sin embargo enraizada en muchos ámbitos del quehacer, no solo artístico, sino que cultural en general. Me pregunto si será herencia del peonaje, de esa mutación feudal capitalista que nos, nos caracteriza como, como región. Porque los ejemplos están a la vista. Colegas que te cuentan que tienen acceso a una persona que a su vez tiene acceso a un montón de plata, con lo que se pueden hacer un montón de cosas y que bueno, te comenta, si tienes una idea, si tienes una idea, dímela, mira que yo tengo las llaves, o la concesión para llegar a esta persona que puede financiarla Como si las ideas solo, existiesen, solo pudiesen expresarse a punta de plata, o también, y esto es recurrente, direcciones de investigación y creación que solicitan se les envíe información sobre sus investigaciones y creaciones, lo cual en jerga Planayana se traduce en rellenar documentos kafkianos para hacer llegar a gerencia un informe sobre lo mucho que se investiga y así justificar a posteriori una gestión por lo general no realizada. Un círculo vicioso de Denny Gil. Generalmente, este tipo de solicitudes tan propias del feudalismo vienen edulcoradas con frases que denotan algún tipo de solidaridad gremial. Sé que es insufrible, que tienes cosas más importantes que hacer, como investigar, pero me lo piden de un día para otro, ¿lo puedes creer? ¿Y qué tal si antes de preocuparnos de informes y fondos nos preocupásemos de las ideas? ¿Qué pasaría si nos preparásemos para eventualidades en vez de disponernos perpetuamente a la improvisación permanente? Uff, tantas cosas cambiarían. Haríamos investigaciones en vez de trámites, arte en vez de rendiciones, tendríamos conversaciones en vez de cadenas de correo y siendo optimistas que sacan dónde exhibir nuestro trabajo. Nos asociaríamos para elegir dónde mostrar nuestras ideas, y quizás, con suerte, llegaríamos a la conclusión de que para expresar nuestras ideas sería bueno tener lugares donde desarrollarlas carpinterías, laboratorios de fabricación, talleres públicos, etc. y su institucionalidad se es que va a encargar de decirte de decirnos que no se puede y lo hará probablemente porque la carencia de ideas le pide imaginar otra cosa y tiene la tendencia de timer es suyo no es nuestro ¿cierto cosas tendría ¿estás de acuerdo? sí, culo, estoy de acuerdo Ahora vamos a leer visitas ciegas. Ricitas ciegas tiene que ver con el Zoom. Seguramente a ustedes no les gusta mucho el Zoom, a mí tampoco me da la horizontalidad, la falta de intimidad. Creo que voy a hacer todo mi Zoom a partir de la cosa extendida de ahora en adelante. visitas ciegas. El otro día estaba en una reunión muy importante que no puedo recordar. Una persona sonrió con complicidad inaudible. Me sonreí yo también como quien quiere participar de un chiste sin entender de qué se trata. Era un meme que no vi, una persona haciendo muecas tras la webcam. Le escribo a Marcela, que tiene la cámara apagada. ¿Estás ahí? ¿De qué se ríe Claudio? Le pregunto mientras soy, sigo sonriendo amablemente para quien sea que esté mirando. Marcela me recomienda no mandar mensajes privados. Ojo, los revisan después, me dice. Mejor escriben los cabines por WhatsApp. cabines es como decimos a los chismes. ¿De qué se trataba la reunión? es importante. Sin embargo, no recuerdo el tema. Supongo que era de esas reuniones que, al igual que las celebridades, son importantes por ser importantes. Si sí recuerdo algunos de los mensajes que intercambiamos por WhatsApp esa mañana, donde, como adolescentes, pasándose papelitos en clases, la situación pública que compartíamos era infinitamente menos importante que las cientos de situaciones privadas que engendraba: los memes, los chismes, las críticas y los chistes enviados mientras aparentábamos trabajar. Y así se producen las sonrisitas amables y otras complicidades ciegas tan típicas de estas reuniones, donde, en realidad, no te reuniste con nadie. Vamos a consultar la infraestructura que nos dice cuánto nos queda. Nos quedan algunos minutos para cerrar por el día de hoy. Con algunas reflexiones que les voy a comentar que son reflexiones cortas. ¿Se han fijado, por ejemplo, que las redes sociales hacen que los adultos se comporten como adolescentes y los adolescentes como adultos neuróticos? Hasta la edad está mezclada. Ahora voy a buscar control. No recuerdo bien quién decía esto. La sociedad red es la sociedad del control. Creo que Manuel Castells. Sí, Castells. Castells. No recuerdo muy bien tampoco en qué consistía su uso del término, pero si mal no recuerdo, algo tenía que ver con que en un espacio de flujo globalizado los protocolos, la imposibilidad de que esta boca se encuentre con este culo, tienden a tener una suprema importancia como herramienta de poder. Y bueno, la pandemia ha exacerbado este culto al protocolo y el control a niveles nunca antes vistos. Hay que pedir permiso para ir a la playa, para ir al supermercado, tienes dos horas para darle comida a tu abuela. Es necesario usar máscaras con estándares precisos, NP95, reunirse socialmente a través de aplicaciones, hacer clases utilizando dos o tres plataformas que no alcanzan a ser una sala y otras normas de etiqueta post-pandémica. La nueva modalidad social dicta que debemos también seguir ciertos procedimientos fundamentales, contar cuánta gente hay en un local aparentemente vacío antes de entrar, no hay cerca que haya gente, pedir comida a través de una app, ingresar a la sucursal virtual y esperar en línea, inscribirse en el Zoom de la de teatro. Estar atento al WhatsApp donde los libros, responde, responderle al bot mientras esperas que no te esté haciendo perder el tiempo. Pero en realidad tienes que así será. Ir a hacerte exámenes para el doctor, venía un crítico de arte, intérprete imágenes, para finalmente entender que si bien esta imagen produjo muchas otras imágenes, todas muy costosas, estas imágenes no fueron capaces de producir un diagnóstico. Mira qué raro, ¿eh? esto nunca lo había visto. Salud pública o privada. Estas imágenes, sin embargo, sí fueron capaces de moverte de un lado a otro. Llevarte al banco para sacarte un ahorrito, hacerte mandarte a ti mismo un mail para recordar la clave de web app del banco que luego tuviste que volver a hacer porque confundiste una moto con una bicicleta en el CAPTCHA. No eres raro más, ¿no? Y en consecuencia te bloquearon todas las tarjetas. Y todo esto mientras hacías cola para entrar a la farmacia y comprar vitamina C con los excedentes de la ISAPRE, esperando ansioso el momento en que el guardia de seguridad del establecimiento te encañó en un termómetro y te sacramente con alcohol y gel. En algunos locales incluso te preguntan si tienes síntomas. A ver, María Purísima, no, no tenían fiebre ni tos. En fin, la pandemia ha exacerbado este proceso de la sociedad de control hasta el extremo del absurdo. Por supuesto que entiendo la medida de seguridad. Pero el mundo entero se convirtió de pronto en aeropuerto post 11 de septiembre del 2001. Los guardias en sacerdotes y nosotros en musulmanes agnósticos a cara tapada. Me hace recordar, no sin nostalgia, aquellos tiempos en que Internet era opcional. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de cuando las cosas también podían hacerse por Internet? Una pensaba que era muy conveniente no tener que perder tiempo hablando con un ser humano. Y hoy, imperceptiblemente o tan paulatinamente que sucedió de pronto, parece imposible hablar con un ser humano. Los números telefónicos están escondidos al fondo de la página web. Cuando marca, generalmente te contesta el gobierno de Chile y en nuestro caso. Y si es que te contestan, una grabación te recomienda hacer el trámite por la web. E incluso si vas a un restaurante físico de esos que le abrieron, para abrir la carta tienes que hacerlo a través de una app de celular que mire la carta por ti sea un código QR. De hecho, mejor pedir online y te recrear, Comportándose como una especie de proveedor minorista. En todo caso, mantén el celular actualizado por posibles ataques informáticos. ¿No es mejor la interfaz humana que esta mierda en donde, al igual que los museos en 360, que te muestran el piso y el techo, algo que, francamente, me importa un huevo, estamos llenos de opciones irrelevantes que nos impiden atender lo su sustancial? desafío 2021 sería, entonces, tal vez, dejar de perder el tiempo en tonterías. Y eso por hoy. Eh, muchas gracias. Mañana vamos a hacer otras... Otras lecturas y vamos a incorporar a más personas a la cosa extendida. Eh, me despido, esto es lo que me después de un rato, se me robaron las manos, como pueden ver, pero sigo pudiendo saludar. ¿Por qué la gente cuando se mete a estas cosas lo primero que hace es saludar? No, no preocuparte de que se te voló el hombro, que lo tienes en otro lugar. Bastante extraño. Bueno. Adiós.